Veamos cómo se introducen en seis matrices. Para ello escribimos A mayúscula, la palabra matrix, abrimos paréntesis y tenemos que escribir dos corchetes. Después del primer corchete escribimos la primera fila de la matriz separada por comas. 5, 7, 8. Cerramos el corchete que indica que hemos finalizado de introducir la primera fila. Ponemos una coma y escribimos entre corchetes la siguiente fila. Menos 4 2 y hacemos lo propio con la última: 4, 7, 9. Cerramos todos los corchetes y el paréntesis. Ya hemos introducido A en el sistema. Vamos a ver que lo hemos hecho bien. Escribimos punto y coma y vemos que ha sido correctamente introducida. Ahora vamos a introducir la matriz B de manera similar: B igual a matrix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y finalizamos. Veamos si la hemos introducido bien. Aquí está. Ahora podemos realizar operaciones con estas matrices. Las primeras y más sencillas son las combinaciones lineales. Por ejemplo, vamos a sumarlas, A más B, vamos a multiplicar la primera... Por 5, la segunda por 6 y las sumamos. También las podemos restar y realizar cualquier operación que queramos. Ahora vamos a ver cómo se multiplican matrices. El operador para multiplicar matrices es el asterisco: A por B. Esta es la multiplicación matriz. Vamos a multiplicarlo también en el otro orden para ver que el producto en general no es conmutativo. B por A, aquí tenemos el resultado de la primera, aquí el resultado de la segunda y, por supuesto, vemos que no coincide. Ahora vamos a calcular A elevado a la quinta potencia. A elevado a la quinta potencia nos da ese resultado. Para comprobar que lo hemos hecho bien, vamos a multiplicar 5 veces A a ver si efectivamente... Lo hemos hecho bien. 4 y una más. Aquí tenemos. Otro, otra cosa muy común de las matrices es calcular los determinantes, siempre que éstas sean cuadradas. Hay varias maneras de calcular los determinantes y una de ellas puede ser esta escribir a.det y abrir y cerrar paréntesis. Nos dice que el determinante es 59. También se puede hacer de esta manera, determinante Y nos da 59. Incluso también muchas veces es cómodo escribirlo de esta otra forma. Det antes de la matriz. Vamos a calcular también el determinante de la matriz B, que vemos que es singular. Ahora vamos a calcular la inversa de la matriz A. Bueno, pues para ello, lo primero que hacemos es elevarla a menos 1. Aquí lo tenemos. Esta es una manera de construir matrices inversas. Hay otra que también es muy cómoda, que es escribir a punto y utilizar el método inverse. Como vemos, las dos matrices son iguales. Ahora vamos a comprobar que efectivamente es la matriz inversa, cogiendo la primera matriz que tenemos y la vamos a multiplicar por A. Nos debería dar la matriz de identidad 3 por 3 como así sucede. Vamos a ver cómo se calcula la traspuesta. Pues para ello, a punto... Y escribimos la traspuesta. Esa es la manera de calcularlo. Hay un atajo para calcular esto porque se utiliza mucho, que es el siguiente. Simplemente escribimos eso, T mayúscula, lo evaluamos y nos da la misma matriz. Ahora vamos a ver cómo podemos multiplicar una matriz por un vector. Como la matriz ya la tenemos, vamos a introducir el vector, que es un vector de tres dimensiones. 3,2,4. Ya tenemos el vector u introducido en el sistema y ahora vamos a multiplicar a por u. Aquí tenemos el resultado. Ahora vamos a ver cómo se calcula el rango de las matrices. El rango de las matrices, si son cuadradas, se puede calcular con determinantes, pero en otros casos es más cómodo emplear la siguiente función. Utilizar la palabra RANK, que es la palabra inglesa equivalente a RANGO. Vemos que la matriz A tiene RANGO 3 y vamos a ver la matriz B, que tenía determinante 0, tiene RANGO 2. Ahora vamos a ver cómo se escribe la matriz identidad. Por supuesto que se puede construir de la forma habitual, pero como se utiliza tanto hay una instrucción para construirla, que es IDENTITY MATRIX. Y entre paréntesis escribimos el número de filas y de columnas que queremos que tenga la matriz identidad. Esta es. La vamos a llamar, por ejemplo, i y la vamos a guardar. Y vamos a comprobar que cuando multiplicamos a por i, pues se queda exactamente igual que a. Vamos a escribir a y a su lado vamos a escribir a por i. E incluso a su lado vamos a escribir i por a y vemos que todas las matrices dan